Hola qué tal ¿Cómo están, hoy les voy a explicar cómo configurar Windows Defender Antivirus para que funcione junto a Neox. Seleccionamos la lupa que se encuentra junto al botón de inicio en la barra de tareas. En buscar en Windows, escribimos Windows Defender. Seleccionamos Windows Defender. Esto abrirá el antivirus. Una vez abierto, seleccionamos el botón Configuración. Buscamos Exclusiones. Seleccionamos Agregar una exclusión. Seleccionamos Excluir una carpeta. Luego procederemos a seleccionar la siguiente ruta de acceso, C2 puntos, Cromosol, Neox SLA. Hacemos clic en excluir esta carpeta. Procederemos a cerrar todas las ventanas de Windows Defender. Gracias, esto fue todo. Cualquier inconveniente no duden en comunicarse con nosotros.